Hola, mi nombre es Arianna Ribot, para los que no me conozcáis y estoy encantada de poder participar en el próximo concierto benéfico que organiza el grupo Incomunicados en Barcelona y que va a ser el próximo día 2 de diciembre y voy a estar ahí a las 9 de la noche cantando, así que ahí os espero. Hola, soy Oscar de Incomunicados. Os esperamos a todos a nuestro gran concierto solidario que haremos el próximo día, 2 de diciembre, en la Sala de Tejerino, con la colaboración de Ariadna Rigot. ¿Habrá algún que otro regalo, alguna sorpresita para vosotros? La entrada es tan solo 5 euros. El dinero íntegramente irá destinado a la Asociación de Voluntarios El Cisne Negro. Comparte. Os esperamos.